Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Hoy jueves 20 de octubre y ya ha llegado. A ver, un segundo que se me, se me, va, se me va la música. Se ha, se ha emocionado. Vale, ya. No, no, o sea, lo que pasa es que lo estaba escuchando de fondo. <risa> vale, perdón. Ya, eh, ya estamos aquí y, y como decía, Half Life 2 VR Mod que si salía el 19, que si salía el 20. Bueno, pues en nuestra franja horaria final llegó el 20 de octubre Como estaba previsto Y ya lo tenemos aquí Es va, seguido de, de Salió Half-Life 2 VR Mod Hace poco, ya sabéis Y ahora ha llegado el 1 Y tenemos ya todos los juegos de Half-Life En VR, que no es poco ahora Ni -Life, ver... 3. Sí. <ríe> life 3 Half-Life 3, sí <ríe> Half-Life 3 es Half-Life Ya sabéis pues yo creo que vamos a empezar directo, ¿no, Gaby? Antes de... Yo, yo te, creo... estoy, estoy, ya, estoy ya en las instalaciones de Black Mesa, he jugado pues como una media horita para saltarme el comienzo, que ya sabéis que Half-Life, el primero, el original, si algo, en algo fue revolucionario, fue en la forma en la que narraba la historia. Sí. poco a poco, no era llegar y pegar tiros, pero para saltarnos esa parte introductoria, yo he avanzado ahí un poquito, ya tengo varias armas, y estoy pues en plena faena contra cangrejos... Zombies y otros bichos del planeta Saint. ¿Eh? Ahí veréis. Voy a coger las manitas. Juego del eh, 98. O sea, que mientras... si veis aquí gráficos old school, eh, ¿no? O sea, antiguos, eh, pues es normal, claro. Juego, juego, juego del 98. ¿Eh? De momento lo estoy jugando con las texturas del año 98. ¿Eh? Así que no esperéis aquí. Eso. Eso que, prácticos. ¿Eso que parpadea el efecto de la luz del juego? Eso, sí, esto que parpadea es el efecto de la luz. que Estoy ahí, pues, en algún flexo. Ahora no, ahora no debería parpadear, supongo. No, no, no. Antes de que, de que empiece a explorar y tal, bueno, haznos una introducción de... Si eso son manos, es avatar de cuerpo... Pues ya veis que solo tengo manos. Estoy ya con el traje puesto el mod eh, se instala como el de Half-Life VR 2, es decir, han creado ficha propia, es como si fuese un juego independiente, aunque hay que tener el juego original, no da falta ni tenerlo instalado. Este se instala independientemente y se... bueno, lo instala a side play, con un visor de PC puesto y a jugar. Yo esta mañana lo estoy jugando con HP River g 2, ningún problema con los mandos de Windows Mixed Reality, ya lo estoy con Quest y se juega perfectamente. Pero, eso, estás con Quest, pero con PC VR, ¿esto es...? Eso es, sea. eso es. No nos equivoquemos. Hay Ahora mismo hay dos mods, para, por lo menos, para jugar al primer Half-Life en VR. Uno que sacó Doctor Beef que hay que jugarlo con Quest 2, digamos que es un, hay que jugarlo en Standalone, y este que es para PC VR. Aunque lo veáis con unos gráficos, pues bueno, pues de 1998. ¿eh? Luego este este mod sigue estando en beta, ha estado cinco años en beta, pero lo ha publicado ya, sigue estando en beta. ...va a añadir mejoras... ...se le podrán añadir seguramente texturas... ...de momento todavía ya veis que... Bueno, según enoja, dice... Algunas... ...tienes el modo clásico... ...o el modo con texturas textura. en alta definición... ...y modelos en alta bueno, definición... Sí. ...se Me supone que tú lo tienes... Algo. ...que tú lo tienes activado... ...el HD... Pues ...se supone... ...pero ya veis que los gráficos no son tan... Cosa, ¿eh? ...bueno... ...a no enrollarnos más... ...vamos a ver cómo se cogen... ...cómo se seleccionan las armas... ...no están aquí en la mochila... ...ni en el hombro... En este caso con el stick derecho tengo la famosa palanca una pequeña pistola un fusil que no se coge a dos manos O sea, la escopeta ¿Eh? La escopeta, Hay que coge así a dos manos pero no, se maneja solo con una mano Esa... y ahora mismo tengo una granada Esa es una de ¿Sí? las características que comentan que va a añadir en el futuro, lo de agarrar armas a dos manos Y a este zombie que está aquí muy entretenido pues bueno, voy a... <risa> va... Darlotazo. Nah, bueno, hemos tenido un problemilla y parece que no se escucha el sonido, ¿no, Gaby? ¿No escucháis el sonido del juego? No. ¿No escucháis los tiros? No, ni a los cangrejos. Se nota que, que avanzó la IA un poquito. O, o al menos los cangrejos de Hallight 2 parecen más, más peligrosos. <risa> bueno. Ya veis que no hay colisiones, manos estas fantasmas lo atraviesan todo, ¿Eh? excepto en este caso que nos podremos cargar las maderas, o sea, no hace falta. Eh, vale, ¿Qué más? Mí. Se puede saltar, se puede, se puede agachar con el botón B, se puede saltar con el botón A, tenemos una linterlita en la cabeza que la acabo de encender. Con el botón y comentan, comentan, veo que tiene más polígonos que el de Quest ¿No? Pues... A ver, se supone que está con la versión esta HD Que no es el juego clásico Supongo que la que hay en Quest era el clásico Si veis de vez en cuando algún parón Es porque he cambiado de escena Y eso es cuando en, la, en el juego original ponía cargando Loading, pues aquí hace como un parpadeo Para cambiar de, de escenario Sí Mira que entretenidos están estos pues Estos Otra cosa que no sé si has dicho que es lo de la recarga que la hace automática. Es otra de las cosas que quieren añadir recarga manual. También otro. Está eso en su, es lo que estáis viendo ahora. Se han recargado los cartuchos automáticamente. Ahora, bueno, eso, eso... Bueno, Veis que tengo el, el hat aquí. Sí. Voy a recargar la vida. Esto le das al gatillo o algo, ¿no? Supongo. Y... No. Simplemente tocas el panel. Ah, lo y tocas. Ya está. ¿Y la puerta igual? ¿O qué? Y la puerta... hay que hay que aportar el botón del stick para abajo Vale Oh, a esta parte de los frigoríficos ya me acuerdo, ¿sí? Pues yo no me acuerdo de nada, yo es que me lo pasé en su día y... Si te digo, la verdad no me acuerdo si lo, lo rejugué hey. Hace ya un siglo me acuerdo de la intro, oh, lo que es. Hostia, esto hostia. <ríe> Ese va a tener que darle con la escopeta. No, el mod no, no, solo... No, no, no. El mod VR solo vale para, para el Half-Life clásico de 1998. No vale para el, ni para el Blas Mesa nuevo que salió en 2020 ni, ni para el del HL Source tampoco. Joder, ¿dónde estás? Camalejo? Si veis eh, mirilla en las armas, mirilla láser, sí. eso es opcional, lo puedes poner o quitar. ¿eh? Hay una consola con un montón de opciones, mano izquierda, mano derecha, movimiento según el visor, según la mano. Teletransporte, eh, que, que, no que, que no tenía el, el 2. Ah, me han matado. Pues me han matado. Oye, y el tema de lanzar granadas pues ya queda, queda, queda liado. Pues vamos a ver. <risa> se, se, se te ha gastado, ¿no? Hay dos opciones de lanzar granadas, una que llaman clásica y otra más inmersiva. Yo ahora, sinceramente, no recuerdo cuál tengo. Supongo que la inmersiva si la granada, es hacer el movimiento, tú. Cojo la granada, cojo la granada, a ver, apunto con la mano y la lanzo para allá. Vale, bueno, este es bastante realista, ¿no? Este no está mal. Bueno, no está mal. <risa> nada de la textura acá que tiene Sí, sí, vamos Las texturas asustan A ver, hombre, yo no sé Qué, qué pensáis vosotros Hay alguien en el chat que no haya jugado Half-Life 1 y que, y que lo vaya a jugar Ahora por primera vez En VR O somos todos veteranos Pobre. Me no recordad que estos tengo... fuesen tan. <ríe> y está jugando sí. en Easy, ¿no? En el dificultad, no, ¿no? No, no, no, en Easy no, he puesto dificultad media. Ah, bueno. Sí. Yo soy un veterano de Halight, me daría vergüenza jugarlo en Easy. <ríe> Aunque para el directo a lo mejor me he venido arriba. Hombre, por lo menos este, este láser es más discreto, en el 2 es más. O sea, ves, ves el láser todo el rato, no, no solo el puntero, quiero decir. Mira que patas de jamón. <ríe> Todos viejos. <ríe> a ver, a ver, a ver. ¿Estáis esperándome? Nah, sí, sí, lo que quería decir es que. Bueno, que, que, o sea, aún así, a pesar de estos gráficos, yo creo que a día de hoy el juego merece la pena jugarlo. Incluso lo podéis jugar en Quest. Tenéis el mod de Doctor Beef, el Lambda 1VR. Lo bueno de, del mod de Doctor Biff es que tiene hasta la expans las expansiones que sacaron después de Blue Seaf y Opposing ah, vale. Force. Aquí, tengo que darle a esto. Ok, he activado este esta plataforma y ahora tengo que subir a ella. A ver por dónde. A ver por dónde, por dónde, por dónde. Por dónde? A ver por dónde subo. Por unas escaleras. Por unas escaleras que están, ¿dónde están? Bueno, ¿veis pues que tengo movimiento libre? Giro suave. ¿Hay giro por grado todo esto? Eh, Hay posible poner giros por grado, sí. Vale, guay. A ver dónde están las escaleras. Ahora mismo, si no tenéis Half-Life 1, vale 8,19 euros. Por aquí. Eh, en aquí Steam. Ah, bueno, y estoy bueno, con movimiento libre, pero.. También hay teletransporte, ¿eh? Fijaros. Creo que cosa más rara, ¿no? Ese, ese puntero, ¿no? Eso es el teletransporte. ¿Eh? No sé si ahora se ve mejor. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Eso está bien, porque el half 2 todavía no tenía... El mod de half 2 no tiene el teletransporte. Por si no toleráis el movimiento libre. Y ahora tengo que eh, subirme ahí, por aquí. A ¿Eh? ver, vale. Para pasar al otro lado, a ver si lo consigo. Bueno, a lo mejor utilizo el teletransporte para no liarla. O me cargo las, las cajas esas. Me las cargo. Pues además tienen vida. Y yo, ¡oh! ah, vale. Y ahora me tengo que meter aquí. Y ha conseguido, ¿vale? Eh, tiene, linterna. No tenía nada. Eso te iba a decir, linterna. ¿La linterna cómo la has activado? Con el botón X o Y. No es como en el mod 2. En el sucedió. mod 2 haces el gesto, ¿no? A, a, a acercándolo. Se nota en ese sentido que, que el mod de, del 2 del pues tiene mucho más trabajo. Sí. O sea, tiene muchas mecánicas de VR. Más. Es que yo por eso lo decía, es que el Highlight 2 VR mod. Es que prácticamente parece un juego nativo, o sea que le hayan hecho oficial Valve, adaptado a mecánicas modernas, porque de VR me refiero. Coño, dale. Quitando los, los fallitos que pueda tener de su física y tal, pero que son del juego en sí. Bueno. El vamos a ver VR. el famoso enemigo, este. <ríe> Lo voy a cargar No voy a ser que le dé por comerme Esos son los, los barnacles no me acuerdo el nombre Muy bien. Quita mano va a subir la escalera Una bueno, vez sí. que subimos la escalera ¿Eh? Eh, ¿Dónde tengo que ir yo por esta escalera? Que lo haces ah, como en vale, si ¿no? cualquier juego de, esto de, de escalar, ¿no? Como se suele escalar mano sí. Ya veis que no hay unas poses de mano Bueno, a, a, a un intento, bueno, poses de mano sí. Realmente sí que hay pero no agarras el peldaño. ¿eh? A ver, voy a ir. Con el teletransporte, pues, hace un poco de trampa. <risa> ya. Y sí, efectivamente, el mod se supone que lo... O sea, es una beta. De hecho, una de las cositas que tiene Caraímos, si lo instalas, las voces son en inglés. ¿Verdad, Gaby? Sí. Las voces son en inglés. Ya veis que tampoco están todo el rato hablando, ni mucho menos. No, pero ya que tiene doblaje en y español... Pues aunque no sea... Tiene que haber algún método de ponerlo Seguro, o sea Yo lo he intentado copiando la carpeta De voces en español del Half-Life original a, a este, y no me ha funcionado Pero supongo que a lo mejor Otra de las cosas otro es que método, seguro. En, el, en el GitHub de, de Max Bolmer ah, Que es el autor de, del mod eh, Ha subido también La, la 070 oh, oh, oh, beta oh, oh, oh, oh, Que es la versión oh, oh, oh. que está en Steam Y a lo mejor si está el half Life clásico Y tú Sigue los pasos de instalación, que imagino será copiar los archivos y tal. Pues a lo mejor así sí que puedes jugar con los. Joder, vaya, vaya boca. Mirad que mal rollo da cuando hablan. Joder, yo no recordaba eso así, la verdad. Recordar que los personajes te pueden ayudar, les puede decir que se queden aquí o que te sigan. ¿Eh? Vamos a ver por dónde hay que continuar. Por aquí. Bueno, no tengo mucha vida, ¿eh? O sea, me debería buscar un sitio de... A ver, a ver. Ah, bueno, cangrejos. Los cangrejos <risa> los tengo... son, son, son muy puñeteros. Sí, sí, son muy puñeteros. Y esto también. ¡Hala! ¡Hala! <risa> ¡Hala, un atravesando la pared! Pues el juego este son... Entre 12 15 horas de juego, yo estoy seguro que me llevará más tiempo, que siempre me pasa igual con los juegos de VR que voy mirándolo todo. No hay nada. ¿eh? antes de. Antes de seguir por ahí, que es lo que tengo que hacer. Y no lo sé. Sí. No sé si lo voy a conseguir. Bueno, voy a.. Aquí, armas y vida, que vale, vida. tienes vida, sí. Pues mira, ahora mismo tengo tres Los, los objetos vida. que están en el suelo, ¿qué haces? pasas por encima, ¿no? O claro, te ¿Los sí. tocas? Sí, sí. Bueno, con tocarlos, acá. Para tocarlos, desde que pasas por encima, no te tienes que agachar con la sí, mano. Sí. No, no, no te no tienes que agachar ni nada, los coges automáticamente. Bueno, no será muy realista, pero muy práctico. Por aquí había algo que creo que no he explorado. Sí, sí, no, en el, sí, en el mod del 2 ¿Sí? podías hacer eso. Yo lo tenía que los agarrabas y ya te, lo, te los cogía. Bueno, ahora lo que tengo que hacer, y me ha salido antes a la primera, pero luego he fallado a la segunda, a la tercera y a la cuarta, yeah. es hacer un salto largo y coger esa escalera, ¿vale? Eso que, es lo que tengo que si, hacer. Si, si presionas el stick para correr mucho juego, ¿corre más o...? Eh, vamos a ver... No, el salto largo se hace eh, agachándote y saltando, ¿vale? Eso... Hay un tutorial, como tenía el juego clásico, que te lo explica. Pues vamos, yo antes lo Agachándote cosía, y bien. saltando, joder, no me acuerdo de eso. yo. Creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, lo he hecho esta mañana. A ver, a ver si es así. ¡Ay, casi! ¿Casi? <risa> a ver, un segundo, que pone ahí, bueno, bueno normal, es, fácil. Es que, ves, ese es, ese es un hat que sale que es un poco molesto. Pero no lo puedes quitar. Y, y ahí, por ejemplo, las texturas. Sí, ponía SD, <risa> me ha parecido leer, eh. ponía SD, las texturas en vez de HD. Pues... Y supuestamente tú la hayas marcado HD, pues pues, sí. ver, pues es posible que lo estamos viendo, según ahí lo estamos viendo en modo clásico. Vamos a ver, luego una, un fallo que le encontré yo al mod es que ahora mismo, ni eh, dándole al botón de menú, ni al A, ni al B, ni a la Z, ni a la J, ni al K, consigo sacar el menú, por ejemplo, pues para guardar una partida rápida, cargar una anterior, cambiar las opciones... Y lo he probado tanto con los mandos de Windows Mixed Reality como con los touch de, de Quest Entonces, no sé no, no, no sé qué si hay alguna combinación y yo no la encuentro o, o qué vamos a, intentar, pues... vamos a intentar llegar hasta allá Yo recuerdo que esto me costaba hasta, uy, no, no, iba, no iba muy veloz Esto me costaba hasta en el juego original Oye, tú no te pongas en medio Barney, te molestas Según dice aquí, se puede personalizar Toda la <ríe> Porque quiero decir que eso se quita solo No, no, no lo estás quitando tú, ¿no? No, te deja... no, no. Vale. vamos a ver ya acá! ¡Conseguido! ¡Conseguido! Venga, ¡Conseguido! Super. A la <ríe> tercera, es que no me está la pata y me caigo Una de las cosas que tiene este mod También dice que le puedes dar órdenes por voz o sea, Sí aquí... A ver Ahí a se ver. Dice el speech mira, recognition, el o sea, el reconocimiento mira, mira. Sí, sí, sí. Y parámetros en la consola, o sea, hay que decir, es muy configurable. A ver, ¿dónde tengo que ir? Allá. Ahí. Y luego, por ejemplo, esto que me está pasando es, bueno, torpeza mía, pero sí que, que la selección de armas este del stick, que también lo usas para girar, pues... Uf, ya, que lo ya puedes la cambiar, puede... eh, pero... La puedes liar, sí. La puedes liar. La puedes liar, la puedes liar, a ver. Aquí tengo que ir para arriba, eso seguro. Adiós. Fíjate que en el que en el dock cambié la escalada para que fuera como en el juego original, pero porque Ay, me, me, me, me dio algún fallo alguna vez. ¡Ay, Dios! ¡Mira ese! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! Pues no ha aguantado. Espero que se ha caído. Y hoy, un poquito de paciencia. Me he llegado yo, pero. Bueno, como no hay consuelos tampoco. Y ahora, ¿dónde tengo que ir? Por aquí. A ver, a ver si me caigo cuál es la ver. Joder, sí. ya tengo que saltar esa escalera, con perdón. Madre de Dios, ¿ya tengo que saltar aquí? ¡A está, está cerca, hombre. Uy, ¿Eh? qué vértigo tengo. Eh, se está cerca, se... pero tengo miedo, de, tengo miedo de saltar y llevarme los cables probados, que es lo que tiene la OVR hecho con cables. Me está dando un poco de vértigo además porque a mí me fascinan las alturas y al mismo tiempo me aterrorizan. Voy a intentar saltar a ver si consigo... ya <risa> <risa> Mira, pero mira, mira, bueno, bueno, bueno. No he caído del todo. Joder, que ha saltado... Ah, bueno, ha saltado en oh, diagonal. Dios. Sí, me salta un poco ahí. Yo que Dios. Y el sufro. ¡Ah! Joder. Voy a morir aquí, ¿eh? Sí, sí. Once de vida esta mañana a ver quieres ir por favor de oh, dios no quiero armas quiero mis manitas a ver cables a ver me centro aquí a ver salto pero solo para arriba así es esto <risa> bueno. mira hay una cosa hecho, que, nos, que nos están comentando que, que no pruebes a arrancarlo me me nuevo a ver si lo consigue me seguiréis viendo, pero sí el de los auriculares. Vale, que, que no me oyes. Ah, el que diga que la, los cables eh, no ¿Me molestan... Escuchas? ¿Me escuchas? Eh, eh, ahora, ahora sí, sí, que es que os decía que se me ha desenchufado el cable sí. de los auriculares. No, que te, que te digo que, que, que, que, que prueba a arrancar a ver si consigues ponerlo en HD. ¿sabes? Eh, es que para eso tendría... Es que, es que no consigo salir de, de, al, al menú del juego. Pero ciérralo todo, me refiero, lo arrancas de nuevo. Pues eso tendría que ser, porque si yo le doy al menú, al botón por, de... Por eso, como, como, como, como tenemos tiempo, Sale fuera. aquí y no da... Eh, si fuera el escritorio, vamos a ver, voy a intentarlo, ¿eh? Desde aquí. Si fuera el escritorio, veríamos aquí una consola, vais a ver sin secretos, como mal vale que no tengo porno, <risa> vale, ¿eh? A eh Ahora estaréis viendo aquí si me acerco una consola config, sí. ¿Vale? Pues aquí tenemos muchas opciones eh, La linterna, no sé qué Por ejemplo aquí, eh, activar la puntería eh, O sea, la mirilla láser Para las armas o desactivarla Distintas eh, <risa> Enable Left Hand, para, modo para zurdos eh, ¿Vale? Hay bastantes opciones El Input Performance, right. performance, performance 90 FPS, recomienda no ponerlo más. Visuals, pues en visuals, en visual, usar HD, Ah, me la marcalo. modelos y usar HD texturas, ¿ok? Modo de texturas, pues supongo que estas últimas serán las mejores, ¿vale? Audio, a ver si escucháis algo, usar FMod. Activar 3D oclusión. Yo qué sé. Bueno, ya veis que hay muchas opciones. Sí, sí, sí, Activar sí. el modo clásico. No, no, no, no. Bueno, Pues ya está. Entonces ahora. Eh, ¿Y se no supone que la hacen caliente? Eso es lo que no sé. aquí me dice que lance Half -Life, que De hecho. Bueno, ya dice que ya, ya está corriendo. Pues o voy te... a salir del juego vale. y lo voy a... ¿eh? y lo abro otra vez. Dale desde de la consola esa, ¿no? Okay. Vale, pues venga, vamos a hacerlo desde la consola. Voy un poco el visor. Dios, si bueno, así rico. veis, pues si os metéis en modo un poco cómo va el tema. Vale, la cuestión es que aquí te vuelve a salir esta otra consola y si os fijáis, vuelve a salir eh, SD. Vamos a ver si consigo Mira, ahora lo voy eh, a poner en eh, sí, lo HD he dado. En HD, ¿ok? ¿Vale? Y dificultad en Easy <ríe> Y continuar A ver Venga, a ver si notamos ahora Parece. Ahora el y <ríe> Y bueno, vuelvo a empezar De nuevo, pero yo no sé Si vais a notar mejores texturas ¿eh? A ver, llame esa lámpara Bueno, es que aquí como, aquí como está oscuro Pues no sé Venga, Bueno, voy jugando a, un poco y no sé. así lo, lo sabremos también eres Vamos tú que estás ver, ahí dentro no sé mm. yo sinceramente no noto mucha diferencia bueno, yo desde aquí tampoco pero no sé Luego me acerco a <risa> una pared o algo a ver eh, qué va no sé yo, sinceramente... A ver, quizá la barra sí que se nota diferente, ¿puede ser? O... Antes parecía no, más de es juguete cierto, sí. No, no, no, es cierto, sí, sí, la barra tiene mejor textura, sí Tiene rayajos en la pintura que antes no tenía Sí, señor, sí que hay vale, Sí pero... que hay cambio, sí Entonces sí que está activado Sí que hay cambio, sí Sí que hay cambio, pero claro, el juego sigue siendo un juego del año 98 Hombre, ya, ya, ya sabemos que el juego no se escucha, que no, no sé qué está pasando Ahora... Vamos a cargarme a este. Y a no, ver, aquí, aquí mira, también. Ver, esto se, mejor. se nota, se nota, antes sí. se veía más borroso, ¿no? ¿no? Esta textura. Vale, pues mira, así lo sí. hemos probado de dos formas. Hombre, yo tengo claro que lo voy a jugar así. O sea, no quiero ser tan, tan clásico. Sí, no, y las armas, las armas se notan mucho mejor. Sí, sí sí. Pero un poco raro, ¿no? Que tengas que poner la consola de fuera y en la de dentro No sé Sí, vamos, sí se nota, pero eso es que es un juego antiguo También, que no podemos pedirle aquí Tampoco Vosotros no escucharéis el sueño del juego Pero ahora mismo... Hay una música trepidante lo que, no sé por, lo que no sé por qué no suena a nada, se supone que debería sonar Por ejemplo en los jamones estos no veo mucha diferencia, la verdad <risa> Bueno no los, jamones. los jamones los jamones tampoco importa eh, mucho pues, en las armas, en las armas, sí. Fijaros, esta arma se ve mucho mejor que antes. Mucho mejor. Sí, sí. la dice, palanca también. Dice la John que ha ido atrás en el streaming y, y que se nota, que se nota. Tenía yo que activar aquí algo que no he activado. Desde luego, yo he jugado muchas veces Half-Life 1. Eh, A ver, activa el teletransporte, un segundo. Vale, es, la, es la misma cosa ¿no? eso no cambia ¿Y el guardia sí, el, el, el guardia el modelo del guardia se ve mejor o qué vamos a ver me agacho para sí a ver vamos a ver lo mejor Yo bueno. creo que sí sí no por lo menos la cara sí. antes Joder, sí. mira la, mira sí. mira el chaleco que lleva y todo si sí, se ve hasta la tarjeta sí, sí. <ríe> de, de se ve mi... mejor se ve mejor ahí están las escaleras que no las encontraba puede ser, sí seguro tiene que, que, tiene? que se, o sea, igual que en el 2 se podía meter paquetes de textura, este quizá también que se pueda mejorar o, o ponerlo como dicen con Celsadi el, el desarrollador está contestando a todas las preguntas en, en Steam ¿eh? y uh -huh. ha dicho que de momento no funciona con mods bueno, mejor dicho, que si, que si los mods que queremos instalar, pues por ejemplo, son de otras armas, sí. pues puede haber errores, de, funcionará, pero claro, puede haber errores de puntería porque esas armas no, no las ha previsto él. Si es un mod de texturas, ah. debería funcionar. Pero da, si es un Dale mod caña, que... Gaby, a ver si llega al, al tío este que te hablaba antes para ver si sigue teniendo la boca esa extraña. <risa> pero si es un mod que implique archivos DLL... Entonces eh, tendremos problemas, no, no, no garantiza que funcione. O por ejemplo, esto tampoco funciona para el Blue Shift o el Opposite Force. ¿eh? De este momento. Modo funciona solo para Half-Life de momento. De momento, solo para Half-Life 1, que bastante es. Hombre, me molaría que hubiera sido el Black Mesa, este que sacaron nuevo. Buah. Ese me lo gocé yo, pero mucho. Pero mucho, mucho. Y ahora ya sabía que estabas ahí. Pero oye, por lo menos tenemos posicionamiento 6-2 de las manos y tal, y oye, se puede Eso disfrutar, sí. aunque se la... Mira, se nota, la se nota, joder. La, incluso los objetos, los, los eh. ítems. Eh, tampoco podemos comparar el mod de half Life VR2, que lo han hecho un equipo de, no sé, al final 40 personas, con esto que lo ha hecho una persona sola. Hmm. No sabemos, no sé si le habrá ayudado a alguien más, pero sí, la verdad es que lleva años con ello y por lo menos la ha sacado. Más menos, de importancia. Nada más y más de menos que 5 cinco, que cinco años. Sí, sí, por eso que... Me imagino que, que en sus ratos libres, ¿vale? Y aquí Entonces, también creo que se nota la textura de, de, los, de los túneles. De los esto. corredores? Sí. Es sadico que son los cangrejos, de verdad. A ver... Cuando tengas 20 armas, va a ser. A ver la boca, a ver la boca del tío este. A ver... Bueno, mejora Mejora, pero es un poco neo de Matrix Sí, sí Bueno, está mejor, pero que... Aquí? Mola, mola, mola está mejor, está mejor, está mejor, está mejor Sí que, hay, sí que funciona el pack de texturas HD ¿eh? Sí que mejor. A ver el, me, el ¿Te doctor, este Doctor, Hola, do oye, doctor Doctor, que te tengo un ¿Eh? tiro, eh era el doctor Kleiner, ¿no? era el otro. <risas> ah, ah, pues, toma, ah, ah, ah, ah, ah. Toma, no quería, decir, no, no se dejaba ver, pues toma. Pues una cosa que tiene este, que tiene logros, ¿eh? Bueno, una chorrada de esos ¿De logros, que... pero bueno, ¿Oye? sí, sí. No, pero para que le guste ese tema, ¿vale? De, en plan coleccionable. ¿Tú qué? No huyas, cobarde. Mal rollito Bueno, antes lo no he conseguido la tercera Ahora no sé Venga, dale un intento rápido A ver lo si sé. lo consigue y lo si lo no, guarda la primera, lo la primera. La primera. Ah, joder, me ha hecho un extraño Y no lo he conseguido Me, me ha he hecho bien, la. sin cargarme a estos yeah. Ay, no, no tengo que agacharme y saltar, no, es que estaba saltando solo. Bueno, hay que hacer el doble salto ese. Pues la verdad eh, es que, que me no, da cosas en el doble salto. Ay, iba bien, iba bien, pero salto un poco torcido. Bueno, no sé qué tiempo llevamos, pero. son 33. El equipo, su caso. Pues... Venga, pues lo dejamos aquí. O no sé Venga. si tengo algún otro, otro guardal y queréis ver otra zona, pero. Como tú quieras. Si ni siquiera puedes sacar el menú, ¿no? Decía. Uh, lo, voy a, lo voy a dejar aquí. Lo voy bueno, a dejar vale. aquí. Quizá haya algún roviano que todavía no haya jugado un Half-Life y le estamos destripando un poquito. ¿No? <risa> bueno, yo he preguntado y nadie. Eran veteranos todos. <risa> ah. eso, eso espero. Eso espero. Venga. Un segundito. Uh -huh. Bueno, os acabo de poner el trailer... Voilà, como suena la silla. Pues acabo de poner el trailer de... o sea, de... El oficial, ¿vale? El que han compartido. Que aparece algunas escenas más del juego. ¿Sí? Este es el principio del juego, cuando vas en el vagón este, ¿no? El... Sí, una cosa buena de este mod es que te puedes saltar esa introducción. Puedes empezar ah, directamente en Black Mesa. Yo... Ah, sin más, porque en fin... Yo me lo tragaré sí. por revivir esos viejos tiempos que en su, día, en su día, yo me acuerdo, eso era la caña. Eh, como decías tú, fue un, un poco ahí revolución, ¿no? De, de acostumbrar a otros juegos sí. que no tenían en, en la, en la esa narrativa de, dentro del juego, de ¿no? Eso mm. es. Eso es. Y bueno, no me es de Life día. VR Mode, gratis, porque no sé si lo hemos dicho, pero es gratis, hay que tener el juego original que en rebajas que habrá dentro de poco te pone 3 euros si no lo tenéis. Así que no hay mucha... No hay mucha excusa para no jugar al mod VR, de half 1 ¿no? que se ha estrenado pues hoy, esta madrugada a las 5 de la mañana, junto con otros dos juegos que han llegado hoy a Steam bien interesantes, que, que probablemente alguno todavía no se ha enterado, Requisition, que lo jugamos el martes, cuesta 18 euros. Y la sorpresa. Señores y señoras, por sorpresa, tenéis ya Moss Book 2 en Steam, no sé, me alegro que, que haya llegado la versión de PC en modo silencioso, ¿no? Ahí... <ríe> pero genial. Hubo algún rumorcillo en Twitter esta semana de que estaban en ello, de que pronto, pero aquí ya sabes que eso de Zoom, ¿eh? pues, mm. tan Zoom. y ha llegado a Steam. Estoy viendo que no ha llegado a Rift, ¿eh? ha mm. llegado solo a Steam, con lo cual, pues de momento entre la versión de Quest 2 y Rift no puede haber compra cruzada porque no está en la tienda de Rift. Lo hemos preguntado ¿eh? a los de Poliar. De momento no nos han respondido porque lo hemos preguntado hoy, a ver si va a salir en, en Rift y tendrá compra cruzada con Quest o se si va a quedar la versión de PC en, en Steam. ¿eh? Entonces, a volviendo al Half-Life, digamos que no, que lo recomiendan, ¿no? o sea que está bien la implementación de, de la VR. A ver, eh, eh, simplemente poder jugar a Half-Life de manera inmersiva con las armas eh, con, en posicionamiento en todas las direcciones la forma de cambiar las armas con el gatillo seleccionando entre una otra me parece cómoda, eh, fácil. Las texturas actuales, pues, incluso mejoradas, pues, siguen siendo pobres, da un poquito de pena, pero sí, claro, es que han pasado uf, 30 años de este juego, ¿no? Entonces, bueno, si conseguimos que otro tipo de texturas de más calidad que hay por ahí pues se puedan implementar a este, a este mod, pues mucho mejor. Si no, desde luego, lo que no ha cambiado es la jugabilidad que la de Half-Life 1 es bestial. Yo creo que en ese sentido no ha envejecido el juego. Sigue siendo una, un, un, un juego de tiros, un FPS fantástico. Mm -hmm. Así que yo lo recomiendo, pero muy mucho. Half-Life 1 VR, mod, por supuesto, el 2, por supuesto, Half-Life Alice y todo lo que tenga que ver con esta saga. Sí, y que sepáis que eso, que lo, digamos, las cosas que quieren cambiar son lo de el agarre a dos manos de las armas, de las que lo permitan, claro, como la escopeta que se ha visto, la recarga manual. Eh, la configuración para gunstock, ¿no? lo, lo del palo tubo este, de ponerle los, los controladores, mochila para poder guardar o sacar la, supongo que para el tema de la recarga y tal los, los ítems, guardarlos en la mochila selección de arma de, de otro tipo y mejorar el lanzamiento de las granadas, dicen, y hay luego otras opciones de accesibilidad, que hablan ahí de subtítulos y, y de otras historias pero bueno, lo principal es eso, que, que quieren seguir mejorándolo y eso es bueno no, yo la, la principal diferencia con, con Hardline 2 es eso, que está más pulido en mecánicas el, el mod del 2 y este es menos, pero igualmente como dice Gaby, disfrutable creo yo, seguro. He pasado vértigo en el ascensor y cuando llegué a la zona exterior de las montañas que sufría de vértigo en el juego plano allá en el año 98, o sea, me voy a ir por la patita de abajo en esos barrancos que te ataca el helicóptero o sea ahí la voy a gozar y voy a sufrir porque yo por supuesto me lo voy a jugar enterito en VR pero sin pues, duda. pues nada quitamos el vídeo ya que no que estaba ahí en Google y nos vamos a ir despidiendo ya el domingo ya sabéis la hora virtual y la semana que viene pues seguramente ya hagamos un express el martes o no express o a saber bueno express ya ya sabéis, de hardware, me refiero. Porque después ya vemos que últimamente no, no tiene mucho. Y, y nada, la semana que viene pues eso, seguiremos jugando también. Ya veremos qué toca. Y los vídeos cortitos estos que sí que estás sacando tú, que de verdad que sí que son cortos. Eh, eh, eh, eh. Mis vídeos son cortitos de verdad. El último de tres minutos de Star Wars. Tres minutos. Vídeos cortitos. O sea, lo lo, lo, lo estaban comentando por el chat, que en el Jedi Outcast también se notan las texturas y tal, pues bueno, un juego antiguo también, bueno. está claro. Pero oye, ojalá, yo por mí encantado, ¿sabes? Y con el trabajazo que está haciendo prey del inyector este para un RAC 4 a ver cuando, cuando llegue. Así que buenas noticias. Estoy viendo por aquí... Buenísimas. Buenísimas. Vale. Buenísimas noticias para la PCVR, que no está en coma, estaba de paranda. Pues nada, pues lo dicho, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ya sabéis, si tenéis Half Life el clásico, del 98, ahí tenéis el mod gratuito. Y lo dicho, el domingo en la hora virtual. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Robiano. Venga, hasta otra. Hasta luego.